Clasificación y informativo. Apto para todo público. Noticiero Ciudadano. Presidente de la República inauguró en simultáneo varios centros de salud. Más de 3.000 estudiantes serán reconocidos por su esfuerzo y dedicación con un viaje en tren Ecuador. Embajadas y consulados serán habilitados para que los compatriotas que viven en el exterior ejerzan su derecho al voto. Y en lo internacional está vigente un bloqueo judicial indefinido al segundo veto migratorio de Donald Trump. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos en esta la tercera entrega de noticias. Empezamos con la información. El presidente de la República, Rafael Correa, inauguró cuatro centros de salud en cuatro provincias. El jefe de Estado señaló que durante los 10 años de su gobierno se han invertido más de 16 mil millones de dólares en este sector. Cuatro centros de salud fueron inaugurados simultáneamente por el presidente de la República, Rafael Correa, la tarde de este jueves. Se trata de los centros de salud tipo B de El Pangui en Zamora Chinchipe y Portobelo en El Oro, el centro de salud tipo C La Maná en Cotopaxi y el centro de salud tipo A en Bucay, provincia de Guayas. La ministra de salud Verónica Espinosa señaló que se han entregado 78 centros con altos estándares de calidad. No necesitamos solamente curar enfermos, necesitamos dar consuelo a nuestras madres, dar consejo a nuestros hijos, necesitamos mucho más que medicamentos y esa es la apuesta del primer nivel de atención. Hemos priorizado ese primer nivel de atención a través de centros de salud. El día de hoy estamos completando la inauguración ya de 78 centros de salud con altos estándares. No nos conformamos con poco, nos conformamos con lo mejor. Por su parte, el primer mandatario recalcó que durante su gobierno se han destinado 16 mil millones de dólares para el sector de la salud, ya que es considerada como un derecho para la ciudadanía. Que nadie nos quite ese derecho fundamental a la salud. Jamás la salud de nuevo como mercancía. Jamás la salud como limosna. Jamás la gente muriéndose en las puertas de los hospitales porque los obligaban a comprar hasta el hilo. ...para ser cocidos en emergencia. Además, el jefe de Estado indicó que Ecuador... ...está cada vez más cerca de llegar a la recomendación... ...de la Organización Mundial de la Salud... ...de disponer dos camas por cada mil habitantes. Esta semana, desde su inicio... ...hemos entregado el Hospital de Esmeraldas... ...230 camas... ...la nueva torre de hospitalización... ...del Hospital Gustavo Domínguez, en Santo Domingo... ...el Hospital Básico de Lanzaza, ...en nuestra querida Zamora Chinchipe... ...80 camas... El hospital de Lago Agrio, 160 camas, en una semana de revolución, hacemos más que en 10 años de partido. Gracias, compañeros. Esa es nuestra revolución ciudadana. Por su parte, Carmen Ester Gil Acosta agradeció este tipo de obras que benefician directamente a los ciudadanos que en épocas pasadas estuvieron olvidados. He tenido la colaboración, la ayuda desde que salió lo que es Manuel Espejo en, a nivel nacional. He tenido esa ayuda que agradezco infinitamente, porque no solamente mi hija se ha hecho beneficiaria de todos los beneficios de lo que es Manuel Espejo, con sus ayudas técnicas. Eh, se han beneficiado demasiadas personas como hasta el día de hoy. Nosotros no estamos aquí para hacer más ricos a los ricos. Estamos para acompañar a los que sufren, a los que tienen problemas. Hacerle la carga más ligera. En estos cuatro centros de salud, el Estado invirtió más de 10 millones de dólares y responden al compromiso del gobierno nacional de fortalecer el primer nivel de atención dentro del nuevo modelo de atención integral de salud, que establece que el centro de salud es la puerta de entrada al sistema nacional de salud, donde se resuelven el 80% de los problemas. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano.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 irreversiblemente al Ecuador. Para mí ha sido un gran honor y un verdadero privilegio poder servirlos en estos 10 años maravillosos. Declaro oficialmente inaugurado el hospital del IES de los Eibos y la unidad médica tipo C del IES en nuestro querido Cantón Saruma. ¡Que viva Saruma! ¡Que viva Doro! ¡Que viva Guayaquil! ¡Que viva la oh. Patria Nueva!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 Y más de 500 exportadores ecuatorianos expondrán productos en la Macro Rueda de Negocios Ecuador 2017, que este año se celebrará su sexta edición en el Centro de Convenciones de Guayaquil. El próximo 6 y 7 de junio tendrá lugar una de las plataformas de comercio más importantes en el país, la Macro Rueda de Negocios Ecuador 2017, que este año celebrará su sexta edición en el Centro de Convenciones de Guayaquil. Este encuentro contará con la presencia de 500 exportadores nacionales que exhibirán lo mejor del país a 160 compradores de alrededor de 26 países, avalados por la red de oficinas comerciales de Pro Ecuador en el exterior. Países como Alemania, Argentina, Canadá, Corea, Estados Unidos, Francia, entre otros, participarán de esta cita comercial que generará 240 millones de dólares en compromisos de ventas. Las inscripciones se encuentran abiertas para los exportadores usuarios de ProEcuador. Quienes deseen registrarse podrán hacerlo accediendo a la página www.proecuador.com.es. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Es tiempo de una primera pausa, pero al regresar le contaremos cómo tienen que votar los compatriotas que se encuentran en el extranjero. inicio de espacio promocional Saludos, amigos. Hay un axioma que dice que aquellos que tienen perdida una batalla son los primeros en argumentar las razones ...por las cuales van a fracasar. La campaña de Lazo y Paez... ...fundamentados en lo que dicen las encuestas... ...mayoritariamente... ...se anticipan a sostener... ...que se prepara un fraude... ...en las próximas elecciones. Por unanimidad... ...los observadores extranjeros... ...que cristalizaron el proceso de la primera etapa... ...han valorado positivamente... ...el manejo del proceso electoral... Al cargo del CNE. No solo que en las visitas que recorren los candidatos se encuentra una enorme diferencia de presencia de partidarios en las calles y plazas entre los dos finalistas. Mientras tanto, la derecha prepara un sainete para denunciar una supuesta vinculación de personeros adherentes a la campaña de Moreno y Glass. Con las turbas negociaciones con las empresas brasileras o de brasilera Brecht. Los candidatos de Alianza País ofertan implementar una campaña para distribuir posibilidades de vivienda, educación, cultura, trabajo, seguridad social, entre otros castigos. Los herederos de León Febres Cordero, sin informar de qué manera van a poder cumplir, ofertan un millón de empleos, la eliminación de impuestos a los poderosos, la privatización de la educación y la salud y otros estímulos que consolidan la exclusión de los pobres y marginados de la patria. Con felicidad para el futuro del país. En la primera vuelta, los electores demostraron dos cosas esenciales que ya no comen cuento respecto a la supuesta amenaza de que no vamos a convertir en otro país que tenga conflictos internos y además que con su voto sabe castigar a los desertores y traidores de las fuerzas de izquierda. Ya el pueblo ecuatoriano demostró en la primera vuelta que no comen cuento y dice el refrán, a mí no me asustan bultos ni sombras que se menean. Así es como piensa el amigo de ustedes, Rachito Vera. Fin de espacio promocional. Continuamos con la información. Cerca de 400.000 compatriotas en el extranjero podrán ejercer su derecho al voto en las elecciones del 2 de abril. Para esto se habilitarán recintos electorales en las embajadas y consulados. Las ecuatorianas y ecuatorianos mayores de 16 años, residentes en el exterior, podrán ejercer su derecho al voto en las juntas receptoras del voto habilitadas en las embajadas y consulados.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 Con el fin de garantizar su derecho al voto, el Consejo Nacional Electoral y el Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades visitarán a personas con discapacidad en sus domicilios. Esto como parte de la iniciativa Voto en Casa. Este viernes 31 de marzo se realiza la inauguración del proceso de segunda vuelta electoral de la modalidad Voto en Casa. Con ello, las autoridades del Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades con y el Consejo Nacional Electoral visitarán los hogares de las personas con discapacidad que se encuentran inscritas en este tipo de sufragio. Participación que generaliza en algo importante, en que las personas con discapacidad no estamos segmentados a un lado, somos parte de un proceso, somos parte de la decisión. El objetivo de esta iniciativa, que empezó en el año 2013, es acercar la mesa electoral a los ciudadanos con discapacidad que tienen severa limitación en su movilidad para que así participen en el proceso. Estoy impresionada porque... Es la primera vez que, que se ofrece esto, ¿no? Porque antes no había nada de estas, de estas maravillas. Porque eso de ejercer el voto es una maravilla. Más de 800 personas con discapacidad igual o superior al 75% y mayores de 65 años ejercerán su voto en las 24 provincias del país. Gracias a Voto en Casa, para así elegir en la segunda vuelta al presidente y vicepresidente de la República. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Cambiamos de tema. Alexander Vega, observador de la UNASUR, descarta un posible fraude para las elecciones de este 2 de abril y destaca la transparencia del proceso que lleva adelante el Consejo Nacional Electoral.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 INICIO DE ESPACIO PROMOCIONAL Hubo muchas necesidades, eh, las, las infraestructuras en peores condiciones, o sea, no, no eran eh, suficientemente aptos, hablando de las de escuelas y de las carreteras en sí mismos. Y ahora en realidad de esta carretera que, que nos une, San Pablo, Zuleta, es una magnífica obra. Entonces eso nos representa mucho. O sea, cuando costaba un, un flete con los productos, yo qué sé, de aquí, a, de aquí a San Pablo unos 20 dólares, eso nos reduce en el costo. Entonces eso sí nos representa Uh, uh, favorable para la economía del, de las familias. Porque con los gobiernos anteriores no hemos visto nada. Gobiernos anteriores siempre ha puesto a nosotros como pueblo indígena a un lado, pero ahora de lo que de estos 10 años que vengo, entonces aquí sí hemos podido tomar palabra, más antes eran lo, los que tienen plata, a lo alto los pobres quedábamos sin pisar la universidad, sí, está a lo alto, por eso que nosotros de pueblo indígena no hemos superado a lo alto. Entonces este gobierno se ha puesto pensando bien en cualquier cosa, en reforma agraria. Yo no, nunca pensaba tener un espacio así como, como esta a través del, del otorgamiento del, del préstamo. Del, el apoyo que recibimos es del, es del crédito ¿no? con el ex Banco Nacional de Fomento por un monto de un millón cincuenta y mil dólares. Y se otorgó y entonces por eso somos ya propietarios dueños del espacio físico que, que disponemos cada, cada cada uno de los pasos. Uh, después de eso nos otorgaron eh, para compra de insumos, construcción de invernadero eh, con su reservorio, también las máquinas seleccionadoras, uh, casa bodega para los uh, para los grandes. carretera mismo, vamos a lograr a lo futuro. Si no seguimos a esta carretera, si cambiamos por otro gobierno, tampoco va a hacerse eso. ¿Por qué le digo? Porque estas agriculturas nunca se han tomado otros gobiernos. Tal vez tomaría otros gobiernos, pero para otros, no para nosotros indígenas. Seguir continuando con estos cambios, eh, que esta revolución, la revolución verdadera, tiene que continuar. Fin de espacio promocional. Ahora le invitamos a conocer lo que pasa en el mundo en el siguiente resumen internacional. El bloqueo judicial al segundo veto migratorio de Trump es ya indefinido. El pulso entre los jueces federales y el presidente estadounidense continúa. Un magistrado de Hawái ha convertido en permanente la suspensión a la segunda orden ejecutiva de Trump. El juez ha aceptado la petición del fiscal general hawaiano que considera que el veto es contrario a la libertad religiosa recogida en la primera enmienda. No es en absoluto inusual que en un caso sobre la libertad religiosa se ha reducido el número de personas afectadas, pero como su libertad religiosa está siendo amenazada, esto es suficiente para plantear una cuestión de violación de la Constitución. Esta decisión judicial tiene una doble consecuencia. Mantiene el bloqueo al veto migratorio hasta ahora temporal, pero permite a la administración Trump la presentación de un recurso ante una instancia superior. El veto migratorio suspendía durante 120 días el programa de acogida de refugiados y durante 90 la entrada de ciudadanos procedentes de Irán, Somalia, Sudán, Siria, Yemen y Libia. Unas 2.000 personas formaron el miércoles un gran mosaico humano en la playa Copacabana en Río de Janeiro para protestar contra proyectos petroleros en la desembocadura del río Amazonas. La acción organizada por Greenpeace formó la frase Defienden los corales de la Amazonía y el artista estadounidense John Quigley dio las instrucciones para que las personas se acomodaran. Hicimos algo hermoso e hicimos algo hermoso a beneficio de la vida, llamando a la protección del arrecife del Amazonas. Para mí es un día muy especial y creo que para todos porque lo van a recordar. Ellos no tenían que sentarse en la lluvia, pero ellos querían. They to. Greenpeace asegura que un proyecto de exploración petrolera de la francesa Total con la británica BP y Petrobras pone en peligro un arrecife de coral descubierto en 2016 al norte de Brasil, donde el Amazonas desemboca en el Océano Atlántico. Es un coral de una formación muy poco común, porque en vez de hacer fotosíntesis, que es crecer con luz, hace una quimiosíntesis, que es una reacción química para crecer. Es único, tiene oportunidad real de tener nuevas especies ahora desconocidas. Entonces, hay un enorme valor ahí, tanto biológico e inclusive para las comunidades que viven de la pesca en el puerto, etc. Total afirma que el pozo más cercano está a 28 kilómetros del arrecife y que no habrá impactos en él. Una vez que obtengan los permisos necesarios, los bloques podrían perforar los pozos este año. Peggy Whitson se convirtió el jueves en la mujer con más caminatas en el espacio. La astronauta estadounidense de 57 años realizó su octava expedición en el exterior de la Estación Espacial Internacional. Junto a su compatriota Shane Kimbrough, cumplía trabajos de reconexión de cables eléctricos de un adaptador para un puerto de atraque de futuras naves espaciales comerciales. La segunda de tres salidas programadas para la instalación y reparación de equipos. Whitson superó el récord de Sunny Williams, quien sumaba siete caminatas en la órbita. Así concluimos la tercera emisión. Gracias por habernos acompañado y conmigo será hasta el día de mañana a las 7 en punto con más información. Muy buena noche. El bloqueo judicial.